¿Te Listo, perfecto. Que me pego esto de vuelta. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Gracias por aguantar hasta este momento. Eh, antes que nada, gracias a la organización de Up, que cuando tuvieron que pensar en alguien que se hubiera mandado muchas cagadas, me llamaron a mí. Este, les voy a contar muy, muy brevemente eh, mi historia. Mi historia como emprendedor. Me siguen diciendo emprendedor yo a veces pienso en qué momento uno deja de hacerlo, cuántos años tengo que cumplir para que, para que me dejen de decir esto. Pero les quiero contar un poquito eh, acerca de todas estas empresas que ven acá. Este, yo empecé a trabajar de muy chico, empecé cuando tenía 15 años, en ABC Web, este, fue un nombre muy creativo. Desde chiquito, que, que tuve computadora en mi casa, tuve mucha suerte, no tuve que salir a trabajar de chico por necesidad. Eh, siempre tuve al a una, la una computadora, en el año 86. Nos mudamos de, de Skell para, para Buenos Aires y mi viejo cambió una lancha por una 2.86. Este, a partir de ahí me empecé a meter en. sobre todo en diseño 3D, lo, lo poco que había en esa época, y algo de programación. Este, y cuando cerca del año 97 empieza a aparecer internet, mi papá eh, le dice a un amigo, este, el amigo le dice, mira, estoy queriendo hacer un sitio, este, no sé cómo hacerlo, mi viejo obviamente le dice, mi hijo lo sabe hacer, y me lo planteas, le dije, papá de esto no tengo idea, eh, pero te paga, entonces claramente tengo idea, me junté con un amigo este, y sin saber mucho lo que estábamos haciendo empezamos a darle, a darle vuelta a esto, a hacer un sitio hicimos el sitio, hicimos dos sitios, nos recomendaron, hicimos un tercer sitio y nos dimos cuenta que eso había que alojarlo en algún lado, en lo que hoy llamamos la nube eh, en aquel entonces se llamaba esto que no es un fax pero contratamos un servicio de reventa de hosting en Estados Unidos y empezamos a revender sobre eso. Este, y nos quedaba, yo estaba en tercer año de secundario Así que me queda todavía parte de tercero, cuarto, quinto Fueron tres años que estuvimos laburando con, con Nicolás este, esa, Yo sé que estoy igual Pero ahí les muestro el celular para que vean que esta es una foto vieja El que está este, con el café al lado mío es Nicolás Fue socio mío durante 10 años, un amigo de toda la vida este, Y empezamos a volcarnos a esto del hosting No, eh, no tanto haciendo sitios, sino administrando esos sitios para que estén online. Y la verdad es que nos fuimos bien. Eh, estábamos en un momento en que prácticamente no había competencia. La poca competencia que había era de afuera, era en inglés. Eh, después vino el, el 2001, así que no solamente era de afuera en inglés, sino que eran dólares. Eh, eso también nos sirvió un montón. Hicimos el esfuerzo de mandarnos en pesos para, para captar este, más gente. Y, y, y bueno, la verdad es que sin demasiado plan, sin demasiado armado, Pasamos a tener 100 clientes, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000 y cientos de miles de, de usuarios dando vueltas en esta red que empezamos a armar. Eh, este es el equipo del El Server, el nombre que tuvimos a, a partir del año 2000. En aquel entonces pensábamos que esto era la L del Server. Hoy por ahí se interpreta distinto, pero bueno. Este, qué va a no me queda esta foto. El Server fue creciendo, eh, pensamos que era interesante. Eh, presentarnos con buenas oficinas, entonces alquilamos no una, no dos, sino tres pisos de un edificio triple y en uno de esos tres pisos decidimos armar un centro de datos porque para qué alquilarlo si podemos tener uno propio, entonces en ese centro de datos pusimos un montón de infraestructura propia la verdad que fue un proceso de aprendizaje bárbaro, fue una inversión enorme este, y, y bueno, nos permitió seguir creciendo Atrás de esto apareció Zodiaco.com. Zodiaco.com es una agencia de marketing digital Hacemos publicidad online, gestión de campañas, este, y presentado como un modelo de servicio. Es decir, en vez de ser un producto, uno paga un fangote de plata, uno hace una abono mensual, nosotros hacemos una gestión básica y arranca. Y otro spin-off que apareció es Epicard. Epicard es un club de beneficios orientado específicamente a desarrolladores, a diseñadores, entonces, a través de toda la red de contactos del server, montamos un negocio donde vamos nucleando las necesidades de los developers con todos estos sistemas educativos o plataformas online que hay dando vueltas. Después aparece la el que no tiene nada que ver, esto pasó en el 2009, de la forma que se hacen las transferencias generacionales en las empresas familiares. Se murió mi abuelo. De la noche a la mañana este, me encontré trabajando en el Chaco. Si lo buscan este último año, todo lo que es las inundaciones que están habiendo en el norte del país, bueno, en el medio es donde está este campo. Eh, y tuve que hacer todo un proceso de aprendizaje, de no entender nada de qué se trataba este, el agro, que es radicalmente diferente la tecnología. Eh, bueno, tomar la gestión del campo. Este es el equipo de El Aguará, ahí arriba a la derecha me pueden encontrar. Una cosa particular que me pasó acá es que yo caería ahí cuando estaba con el pelo largo, cuando me corté, pero no entendía el chaqueño. O sea, era tan porteño en ese campo que me hablaban y no lo entendía. No sabía de qué estaban hablando. Eh, después vino Expo Internet. Este, Expo Internet en realidad viene de la mano de Latin Cloud. Por ahí no lo escucharon mencionar demasiado, pero Latin Cloud es la continuadora del server.com. En un momento el server.com le hice una, un, un rebranding, una transición, para empezar una expansión en América Latina y de ese rebranding, un proceso de, de fusiones y adquisiciones de otras empresas. Y de una de estas fusiones y adquisiciones, la empresa que se junta eh, con el server para armar Latin Cloud, venía organizando Internet. Expo Internet fue un caso interesante, este, eh, no se ve, está muy oscuro, pero atrás está la foto de voz lo trajimos a Steve Wozniak a la rural, fue la primera vez que vino a Argentina, movimos 10.000 personas en el evento, este, y bueno, pero en resumen, si me freno acá, eh, les conté una historia de éxitos Y me puedo ir a mi casa y, y los cagué cuando me llamaron este, Pero lo cierto es que me faltó contar la otra cara de la moneda Estas son todas las cosas que empecé, no quiere decir que hoy siguen vivas La realidad es que Zodiaco.com Hoy no existe más, de hecho existió solamente dos años, seguramente no lo escucharon hablar, porque no existe, fue un gastadero de plata, no tuvo análisis previo. La verdad es que teníamos una empresa con miles de usuarios cautivos en un abono mensual que nos pedían ese servicio de marketing online porque era algo nuevo, en principio de los mediados de los 2000, y nos mandamos a hacerlo. No, no, no armamos un plan de negocios, no armamos una estructura de costos. Los costos eran muy fáciles, básicamente los pagaba el server. Ya tenía la oficina, ya teníamos la personal en la administración, teníamos gente las 24 horas. La verdad que con una o dos personas más que hacían la parte de marketing estaba todo resuelto. Pero como análisis de negocio eso fue bastante berreta. Dos años perdiendo plata. Lo mismo pasó con Epicard, o peor. Epicard nunca vio la luz. Nunca pasó del desarrollo de un producto. Estuvimos un año armando un producto y cuando lo terminamos de armar dijimos, esto no lo compra nadie. Y no lo compró nadie. Y ahí está. Un año tirado el este, Expo Internet suena hermoso. En Expo Internet creo que todavía fuimos más osados. No nos dedicamos a gastar plata de otra empresa que andaba bien. Tomamos deuda hacia adelante para hacer el emprendimiento. Entonces, todavía la estamos pagando. El evento estuvo buenísimo. El evento fue hermoso, pero como negocio estuvo mal planteado. El resultado es esto. La mitad de, la, de las cosas que hago, más de la mitad, fueron quedando en el camino, si yo lo tengo que calcular. Creo que perdí por lo menos tres años de mi vida trabajando en cosas que no funcionan. Eh, y no reniego tanto, este, y si quieren ese es el, el aprendizaje que tomo, no, no reniego tanto del fracaso en sí mismo de, de, de esto que se fue haciendo. Sí aprendí a encarar los negocios desde otro ángulo. Eh, incluso cuando tuve que entrar en la agropecuaria, lo primero que hice fue modalizar el negocio, armar un flujo de fondos, armar el plan de negocios, aunque no entendía de lo que estaba haciendo. Este, me, me rodeé de gente que supiera de qué se trataba y eso lo creo que hoy este, el Aguarán en, en pocos años haya triplicado el volumen de negocios que tiene y que el Latin en, en un proceso de, de quebrar la frontera y e irse hacia afuera eh, lo pueda hacer de una forma saludable que está creciendo pero sí reniego este, y esto es lo que les, les quiero dejar es que tardé muchísimo en darme cuenta tardaba, o sea, cada, yo veía que estaba todo fallando pero insistía, insistía, insistía, insistía por no querer reconocer que esa idea o eso que uno le puso el, el, el lomo no estaba funcionando. Entonces, no digo fracasen, está, está bien fracasar, pero fracasen rápido. No estén tres años dándole vuelta a algo que en el fondo saben que es un error. Que fracasar rápido les va a permitir empezar de vuelta. Muchas gracias.